Bueno, pues abrimos como cada semana nuestro consultorio particular. Consultorio particular con el doctor Amor. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que él mismo nos va a contar ya. Juan Bustamante se encuentra al otro lado del teléfono. Le damos la bienvenida Juan. Muy buenas tardes. Bienvenido una semana más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Muy buenas. Bueno, decía que hoy nos traes un tema... Todos son interesantes, porque hasta ahora lo que hemos hablado son temas de total actualidad que nos pueden ocurrir a todos y a todas, pero el tema de hoy también se mueve un caso, son casos que se mueven mucho por las redes sociales. Cuéntame. Pues sí, hoy vamos a salirnos un poquito del tema de conocer pareja para que bueno o sea, es algo diferente no a veces la gente que pesado este hombre con las parejas conocer gente pues hoy vamos a desmarcarnos un poquito de eso y vamos a hablar el tema de las estafas por las páginas de internet las redes sociales y todo esto que desgraciadamente hay muchas muchísimas más de los que nos creemos y todavía hay mucha gente inocente verdad que cae en la trampa claro porque date cuenta que como estamos en la situación que estamos tan mal ...con el tema de que no hay trabajo, mucho paro... ...encima lo del virus lo ha complicado todavía todo más... ...pues qué pasa, pues que hay mucha gente... ...que todavía se aprovecha más de la necesidad de la gente... ...entonces tenemos que tener mucho cuidado... ...que ya hablamos por cierto hace poco... ...con el tema de tener cuidado también las redes... ...con las contraseñas y demás... ...y ahora pues hay que tener también cuidado... ...con este tipo de personas... ...por llamarlo de alguna manera, que se aprovechan... ...y que intentan pues sacarnos el dinero sobre todo... ...y que intentan hacer eh, cosas que evidentemente son ilegales... ...y que tenemos que tener mucho cuidado... ...porque nos pueden meter en muchos problemas. Bueno, pues ¿a qué nos podemos enfrentar exactamente, Juan? Que nos pidan amistad, por pues, ejemplo, por lanzar un, así un tema... ...que nos pidan amistad, se crea una amistad, se crea un vínculo... Pues hay mucha gente que aprovecha las redes sociales, por ejemplo... Uh -huh. ...para, bueno, pues eso, para eso mismo que tú has dicho... Eh, ...intentar hacerse amigo tuyo o amiga tuya... ...y bueno y a través de ahí pues eh, su fin realmente no es eh, hacer una amistad contigo... ...sino conseguir algo y algo en este caso como hemos dicho en la mayoría de los casos es dinero... ...entonces te empiezas muy cariñosamente hablándote y demás y luego te dices... ...oye mira que es que podrías dejarme tanto dinero y está claro que lo es que, lo que le interesa... ...hay que tener mucho cuidado cuando nos metemos en internet... ...que ya lo comenté, pero fijarnos en algunas cosas muy importantes, por ejemplo... ...en la barra de direcciones de, de internet... ...o sea, cuando tú pones una dirección de internet... Sí. Eh, como sabemos pone HTTP... ...pues tenemos que fijarnos siempre que pone una S al final... ...y sale un candado en la dirección... ...eso quiere decir que la página que estás entrando es segura... ...o por lo menos tiene seguridad... Uh -huh. ...entonces si, si te metes en una página de internet... ...que sale muchos anuncios... ...que si pincha aquí y puedes ganar... ...que mucho cuidado con esto, que son los más habituales... ...puedes ganar, eh, no sé qué, un viaje para tanto... ...si pinchas en cinco minutos... Eh, darnos tus datos y te llamamos, o sea, fijarse muy bien en cuando se pinchan, en... bueno, yo no pincharía directamente en nada de eso porque siempre son engaños y estafas la mayoría de las veces pero fijarse si la página es segura, y la página segura se ve con lo del candado que he comentado, también mmm, investigar sobre esa página, si es fiable los comentarios que tiene si aparecen referencias sobre esa página y por las redes sociales pues lo mismo, tener mucho cuidado como ya dije, a quién se agrega, eh, qué tipo de persona es, investigar a esa persona, a esta persona, quién es, de dónde es, si es un perfil de verdad, si es un perfil falso. Y hay que tener, eh, pues eso, mucha seguridad siempre y evitar caer en este tipo de anuncios de que te regalan algo. Además es muy fácil identificarlo, porque si te das cuenta, eh, si pinchas en muchas páginas te dice... ...si te registras antes de cinco minutos... ...gratis un segundo producto de... ...de testa Sí. ...y si te das cuenta y te metes... ...al día siguiente te vuelvo a poner... ...que si en cinco minutos... Eh, ...o incluso si te metes una hora después... ...te vuelvo a poner en cinco minutos... ...entonces dices tú... ...pero la oferta no terminaba hace cinco minutos... ...vale, entonces son... ...pistas muy claras de que es un engaño... ...que es una mentira... ...exactamente Juan... ...y después te piden un, muchísimos datos ¿verdad? ...es que una página que te pide datos... Eh, ...a no ser que sea la de tu banco... ...y creo que tampoco, porque hasta te dicen en los correos que no te suelen pedir datos... ...una página que te está pidiendo tu DNI, tu teléfono, la dirección... ...y ya sobre todo, lo que ya canta muchísimo, el número de cuenta sí. ...o el número de tarjeta eso ya eh, está clarísimo... ...yo creo que no hay que dar nada, o sea... ...la persona o la entidad o la empresa que quiera contactar contigo... Es que no tiene por qué pedirte tantos datos Entonces, eh, por eso cuando salen estos anuncios O estas personas que te piden tanto Yo siempre digo, digo no veis absolutamente ningún dato Y por supuesto ni se os ocurra dar el número de cuenta bancario Es que eso es eh, lo peor que se puede hacer Pues ocurre muchísimo Y hay gente todavía inocente Que cae en esas trampas eh, Juan. Esto es como antiguamente lo que se llamaba el timo de la champitas ¿no? Sí, ahora es el timo de, de redes sociales, internet, bueno, los cibertimos. Claro, yo siempre digo eso, que cuando es que es muy fácil, cuando alguien pide dinero siempre es un engaño, siempre es una estafa, siempre intenta robar y siempre intenta aprovecharse. Porque mmm, está claro que una persona que ya te está pidiendo o la cuenta bancaria o los datos de tu tarjeta o, ...o algún dato claramente financiero... ...es que va a poner dinero... ...y si va a poner dinero... ...lo que está intentando es robarte... ...y engañarte. Uh -huh. Y además hay, bueno... ...perfiles de gente estafadora... ...hace poco salía un promotor musical... ...un representante de artistas... ...salía la noticia en ABC... ...no diremos el nombre... ...pero por eso lo cuento... ...que bueno, había estafado... Y es que sigue estafando, sigue pidiendo dinero a sus amistades a través de Facebook, eh, montándose Oye, eso, una, una serie de rollos, digamos. La eh, mejor forma que hay de contraatacar con eso es, bueno, primero como he dicho, no caer en la trampa y como he dicho, investigar. A ver si es verdad que la persona eh, es un estafador o no. Eh, bueno, esa o la que sea. Sí, sí. Y en segundo lugar, pues, difundirlo en las redes. Decir, oye, cuidado con este perfil, ¿qué hace esto? Para advertir a otras personas para que no caigan en la trampa. Uh -huh. Pero a veces también, Juan, hay miedo de, de, de advertir a través de las redes sociales porque estás utilizando el nombre de una persona y esa persona te puede denunciar a ti, ¿no? A ver, lo puede hacer, pero en este caso lo que estás haciendo es no solo evitándote una estafate, sino a todo el mundo, y de hecho es al revés, alertando a la población de oye, tener cuidado para decirle... ...bueno, si me vas a denunciar a mí... Eh, si es que eres tú el que estás engañando, ¿sabes? Hombre, evidentemente es mejor no hacerlo... ...pero por lo menos al doctor más has llegado ...aunque sea privadamente decirle, oye, ten cuidado... ...con esta persona, que esta persona te está engañando... ...o estas personas, quien sea... ...y, y hay que tener, por lo menos, avisar... ...por lo menos a tú ser el más cercano... ...pero es una pena... ...porque la única manera de parar este tipo de cosas es... ...es pues, alertando a todo el mundo de cuidado con esta empresa, o cuidado con esta persona o cuidado con quien sea que está siendo un estafador y que, oye, que no, no entres en, en ello y no le sigas el juego que te va a acabar engañando. Uh -huh. Lo que yo no entiendo es cómo este tipo de personas, que supongo que yo, eh, o, o empresa o quien haya sido, en, supongo yo que habrá tenido alguna denuncia como siguen estando... ...en circulación, ¿no?... ...es algo que no debería de pasar... ...o sea, debería de ser una persona que esté detenida... ...y evitar que siga engañando y estafando a gente. Exactamente, pero bueno... ...así funcionamos en nuestro país. Eh... Yo siempre digo que lo mejor que se puede hacer siempre... ...es tener nuestra propia seguridad... ...ser nosotros los, digamos... ...los que nos ponemos la barrera... ...y tener mucho cuidado... ...es que la mejor manera de evitar que te pase algo es... Desde nosotros mismos, o sea, no esperar a que lo denuncien, a que lo cojan, a que lo metan en la cárcel, no. Directamente nosotros tenemos mucho cuidado, eh, protegernos, no hacer nada raro, no entrar en ninguna página, no seguirle el juego a nadie. Es, la, es la, la mejor y mayor seguridad, como yo siempre digo, eh, en tu ordenador le puedes poner un antivirus, pero si te metes en páginas raras no te va a servir de nada, entonces la mejor prevención siempre es no meterse en sitios extraños. ...Juan, se da también el caso de que estas personas estafadoras... ...utilizan a niños o niñas para pedir el dinero... ...diciendo que no tienen eh, para leche o para comer... ...y entonces es una manera de que el otro o la otra se conmueva... ...claro, es que las personas que estafan... ...lo que hacen es eh, usar eh, la pena como arma... ...es decir, la única manera de que la otra persona caiga en mi trampa... ...es dar pena, y dar pena es, me he quedado sin trabajo... ...estoy en la calle hace mucho tiempo, tengo cuatro niños, no tengo que darle de comer... Uh -huh. ...es todavía más grave, porque es, eh, encima, utilizar una mentira... ...y además de algo serio, de algo muy serio, para engañar... ...ya te digo que el secreto está en ese, en no seguirle el juego... ...en no caer en la trampa, y sea o no sea verdad, decir... ...mira, yo lo siento, pero yo no te puedo ayudar... ...y bueno, y decir, Javier, pues mira, búscate la vida como no la hemos buscado los demás... Entonces, no caer en eso Es que si ya hemos tenido incluso engaños De familia o de gente cercana Yo creo que a todo el mundo le ha pasado sí. A mí afortunadamente no, pero bueno eh, Y si nos ha pasado con gente, digamos, más cercana ¿Qué nos puede pasar entonces con alguien que no nos conoce y no conocemos? Pues la verdad que sí, que hay que tener muchísimo cuidado con, con todo esto eh, Decía que se utilizaban a, a los niños Pero también hay casos ...que no tienen pudor y utilizan enfermedades graves... ...para pedir dinero. Sí, también, también, eso ya sí que me parece vergonzoso... ...o sea, ya, utilizar a... ...no, es que mi hijo está malito, tiene una enfermedad incurable... ...necesito dinero y resulta que es mentira... ...el niño después no estaba malo... ...y el dinero se lo está quedando, eso ya... ...yo es que de verdad que las leyes en este país... ...deberían ser más duras... ...porque eso ya roza lo, lo impensable... ...y ya aprovecharse de una mentira y de algo tan tremendo... ...de verdad que me parece increíble... ...pero es lo que comento... Eh, ...nunca se debe de creer nada de lo que te dicen... ...desgraciadamente hay que volverse desconfiado... ...porque, a ver, no es que todo el mundo sea malo, evidentemente... No, pero... ...pero como hay tanta gente mala dando vueltas... ...nunca sabe uno quién es bueno, quién es malo... ...quién va de verdad, quién no va de verdad... ...entonces la única manera de no caer en la trampa es... ...pues evitándolo con todo el mundo. Juan, como tú eres nuestro doctor amor particular... ...vamos a ponernos en un caso... ...de alguien... ...que se pone... ...bueno, te pide amistad... ...entablas eh, una conversación... ...te va conquistando... ...hay muchas señoritas... ...y señoritos... ...que... Eh, ...utilizan esta táctica... ...y al final es para... Eh, ...contarte sus problemas y pedirte dinero... ...¿qué tenemos que tener en cuenta ante estos casos?... ...¿cuáles son pues que que unas una hacer... se, señales que, que nos puedan decir... ...esto es una estafa?... ...pues lo que hay que hacer es... Eh, ...yo creo que lo mejor en estos casos es ponerle a prueba a esa persona... Sí. ...el ponerle a prueba es decirle... Eh, ...oye pues mira si quieres... ...como voy a cobrar mañana te puedo dar algo de dinero... ...y mira pues eh, si no se le falta pide un préstamo... Entonces, si tú ves que la otra persona es como, sí, sí, sí, venga, vale, vale. Es claramente que lo que quiere es dinero así, te dice no, no, no, yo no quiero ningún dinero tuyo. Yo solo quiero que me apoyes y ya está. Entonces, es como se suele decir, ponerle la trampa. Uh -huh. Hay que ponerle la trampa, como se hace con los ratones, a ver si cae. Entonces, si cae en la trampa, es cuando te das cuenta que esa persona, en realidad, no quiere tu amistad, o no quiere tu amor, o no quiere una relación, quiere es, otra cosa. Exactamente. Entonces, se le pone a prueba... ...y se comprueba... ...que por cierto... ...en parejas también ha habido estafas ¿eh? ...también ha habido parejas que... ...o supuestamente parejas... ...que han estado con alguien... ...y cuando... han montado a lo mejor... ...no sé, o han estado juntos trabajando en un sitio... ...y ahora ha cogido él o ella... ...ha cogido todo el dinero, se ha ido... ...y ha dejado a la otra persona tirada... ...y, y claro, la otra persona se ha quedado diciendo... ...bueno, pero no éramos matrimonio... ...y no estábamos juntos... ...entonces... Puede pasar las estafas, puede pasar en cualquier en cualquier ámbito, en pareja, en familia, en amigos, en desconocido. pero para, como hemos dicho, para localizar y para destapar a este tipo de personas hay que hacer eso, ponerle trampas. Y así, Juan, es un poco más complicado de bueno de ver que es una estafa porque si es una relación personal ya, si es, es tu pareja, entonces quizás sea un poquito más complicado ¿no? de ver que te está estafando porque es una relación es más difícil sí. es más difícil porque cuando estás enamorado de esa persona o enamorada eh, te ciegas y al cegarte esto es como hemos hablado muchas veces de que te engaña te pone los cuernos ¿no? sí que como estás tan cegado no te das cuenta de nada y no te das cuenta de si te ha engañado con otra persona si te está estafando si te está mintiendo si te está utilizando entonces sí sí que es difícil pero hay que lo que digo siempre pensar con la cabeza ...y ver las cosas bien, y fijarse en todo, y abrir los ojos, no hay que cegarse, es que yo le quiero, yo le quiero... ...bueno, tú le quieres, pero él no te quiere, o ella no te quiere, porque te ha quitado todo el dinero que se ha ido ...o sea, uh -huh. ha demostrado que es mentira todo lo que te dijo de que te quería y que eras el hombre o la mujer de su vida... ...ha demostrado que en realidad le interesaba tu dinero, que ya te digo que las parejas también ocurre casos así. Sí. ¿Sí? Más vale decir, Juan, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿no? Mira, yo siempre he sido de que cuando he estado con una, eh, incluso, a ver, no me he casado todavía, pero si algún día me caso, yo tengo muy claro que yo no quiero nada de nadie, ni voy a dar nada mío. Es decir, lo del famoso este hacer de separación de bienes. Sí. Nosotros estamos juntos, tú tienes tus cosas, tus cosas materiales me refiero, uh -huh. yo tengo las mías y vale, las compartimos mientras estamos juntos. Pero si terminamos, cada uno que se lleve lo suyo, ni quiero que me regalen nada, ni yo te voy a regalar nada. Y es que es lo más justo, o sea, cada uno que tenga sus cosas y se lleve sus cosas. Lo que no me parece es, como veo en muchos casos, están juntos y luego es, no, yo ahora me quedo con el coche y me quedo con la casa, vamos a ver, el coche de quién es, ¿quién lo ha pagado? Él o ella, pues entonces es suyo. Entonces, no me gusta, de verdad, no me gusta eso y, y el caso de estas estafas, muchas veces, desgraciadamente, pasa también en el matrimonio en pareja, eso que se adueña uno de lo que es del otro. ...y no señores, hay que, cada uno tiene que tener lo suyo... ...que pues para eso es de, de su propiedad. Uh -huh. Juan, resumiendo un poquito todo esto que hemos hablado... ...¿cosas a tener en cuenta? Pues eh, ya digo, mmm, tener mucho cuidado... ...con ese, esas ofertas de promociones... ...eso de antes de cinco minutos, y te regalamos otro... ...cuidado con, la, con los anuncios... ...con las páginas estas que te lo venden todo maravilloso... ...ahora 50% de descuento... ...la barra de dirección es muy atento a que sea siempre segura... ...si te agrega o te escribe a alguien que no conoces... ...pues desconfiar totalmente... O sea, ...desconfiar en el sentido de que... ...vale, te puedes poner a hablar con esa persona... Pero, yo soy, ...pero si ves que ella te va preguntando... ...cosas que no tienen nada que ver con una amistad... ...o te va dejando caer, es que estoy muy mal... ...es que no tengo trabajo, es que tengo niños... Es ...que tengo que comprar la leche, es que tengo que mantener... ...es para decir, no, mira, perdona... No te equivoques, pero yo no soy aquí una hermanita, una hermanita de la caridad. Yo no tengo por qué, o sea, escuchar estas cosas. Me parece muy bien. Todos tenemos nuestros problemas. Y cuidado, cuidado con ese tipo de gente que intentan aprovecharse de los demás, que intentan robar, que intentan estafar, que intentan engañar. Y bueno, a ver, tampoco ahora vamos a ir desconfiado con el primero que nos hable, pero sí fijándonos muy bien en lo que dice, en lo que hace y en lo que nos pide. Exacto. ...los mejores policías en este sentido... ...por llamarlo de alguna manera, somos nosotros mismos... ...y es eso, y es protegernos... ...tener mucho cuidado... ...y ver pues por dónde va la cosa... ...y si vemos que está intentando engañar nuestra ...rápidamente quitar a esa persona del medio... Uh -huh. ...y lo que he comentado también... ...poner trampas... ...a ver si esa persona va buscando dinero... ...diciéndole que vas a cobrar un dinero... ...y si te lo pide o te lo deja caer... ...que, no es que lo necesita... ...esa claro que va a poner dinero... ...si no te dicen nada de que no quiere ni un duro... Entonces, a lo mejor no va por ahí, pero siempre, siempre, seamos nosotros los primeros en poner nuestra propia seguridad. Pues seamos nosotros los primeros en poner esa seguridad y ante cualquier duda, bloqueo inmediato y adiós, ¿no, Juan? Sí, sí, sí, sí. Es muy importante que cuanto antes se bloquee, se quita esa persona, no seguirle el juego. Yo creo que es absurdo sí. ponerte a seguirle el juego a una persona que ves que te está claramente engañando y estafando, ¿no? Porque es que es perder el tiempo. Y además es demostrarle, oye, perdona, pero a mí no me vas a engañar. Uh -huh. la verdad habrá funcionado con otros, pero a mí no. Y bueno, yo creo que cuesta mucho trabajo ganar dinero y lo que nos faltaba ya es, encima, regalarlo o perderlo. Eh, como, exacto. Como están lo, los tiempos. Así que vamos a tener mucho cuidado que ya lo dije, también con las redes sociales. Que no nos, que no bajemos la guardia, que no nos confiemos y que hay mucha gente, desgraciadamente, muy mala por ahí y hay que protegerse de ellos siempre. Bueno, pues este era el tema de hoy. Las estafas a través de redes sociales, de Internet. La semana que viene más, Juan. La semana que viene eh, volveremos con un tema interesante. Ahora sí nos vamos otra vez un poco al tema de parejas y conocer y demás. Y va a ser eh, cómo no ser un Pagafantas una persona paga fanta como la película que es muy sí. buena por cierto es recomendable verla así que la semana que viene vamos a hablar de eso voy a explicar qué es un un o una paga fanta y qué es lo que hay que hacer bueno pues un tema que da mucho de sí y que vamos a tratar también la semana que viene mucho más ampliamente Juan pues muchísimas gracias que muchas tenga, gracias que tengas buena tarde y hasta la semana sí, que viene hasta la semana que viene un abrazo un abrazo